El Pleno de este mes de octubre es especialmente importante no solo porque incluye el debate y sometimiento a la aprobación de los presupuestos para 2022, que además viene adelantado, sino que también se somete al Pleno una significativa subida de tasas que acompañan a dicho presupuesto. El año pasado, en plena pandemia, esperábamos un presupuesto mucho más acorde a la situación excepcional que vivíamos. ...y a los efectos que iba a tener en el tejido productivo de nuestro municipio... ...y en muchas personas que iban a entrar en situación de precariedad económica y social. Ya entonces hicimos un análisis funcional más profundo que el listado económico de entrada y salida... ...y poníamos en evidencia cuál es el modelo municipalista real del equipo de gobierno. Este año no solo nos encontramos un presupuesto continuista... ...sino que asume que la salida de la pandemia nos lleva al mismo escenario anterior como si nada hubiera pasado. Los argumentos que exponíamos en el debate del año pasado podrían usarse de nuevo, palabra por palabra, en este debate. Sin embargo, todos podemos percibir que no nos encontramos ante la misma situación, sino que las circunstancias son bastante distintas y nos enfrentamos a nuevos retos, entre ellos, lo más importante, la transición energética o el cambio de modelo productivo y, si no, que le pregunten a los comerciantes o a los pequeños empresarios. Respecto a la subida de tasa, en este pleno expondremos algunas de las cuestiones que no están en la justificación que hace de ellos el equipo de gobierno, y entendemos que es necesario que la ciudadanía los conozca. El presupuesto municipal y los impuestos que los sostienen son mucho más que un cuadro de ingresos y gastos. Y es por ello que instamos a los vecinos de Coim a interesarse por este pleno, a conocer nuestro argumento y luego poder contrastar distintos modelos de municipalismo.